Un saludo muy especial para todos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una tarjeta acordeón para primer aniversario. Está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos. Vamos a ver cómo se hace. Voy a utilizar una cajita de cereal. Voy a desarmarla, cortamos y vamos a sacar esta parte. esta parte mide 25 centímetros voy a trazar la mitad que son 12.5 trazamos la línea y con la tijera voy a repasar para doblar más fácil ahora vas a trazar 4.5 3.5 y voy a trazarlo acá de nuevo 4.5 y 3.5 para trazar enseguida la línea acá vamos a marcar 8.5 centímetros vamos a hacer el número 1 que sería el primer año de aniversario. Vamos a hacer acá la forma del uno y trazamos esta línea. Ahora voy a repasar para que vamos viendo lo que vamos dibujando. Acá vamos a trazar 4 centímetros, igual en este lado. Trazamos dos líneas y vamos a hacer acá la letra A en el medio la eñe la letra eñe y la o voy a repasar de nuevo para que miren, observen bien y vamos a cortar, acá corté estas dos partes y esta la vamos a forrar con cartulina azul recuerden que los colores que yo utilizo no necesariamente los tienen que utilizar, ustedes utilizan los que más les guste, voy a forrar de nuevo por este lado aplicamos silicona líquida y pegamos acabo de forrar el número 1 con este papel escarchado este lado lo forré con un, una cartulina azul clara, voy a trazar 4 centímetros los mismos que trazamos eh, anteriormente para poder trazar la línea y que quede bien esta palabra año lo voy a repasar con marcador negro y esta parte la voy a pegar con silicona líquida una cartulina azul recuerden que el 1 no lo deben de borrar, como piese error cortamos así ahora vamos a utilizar una cartulina amarilla 16.5 por 75.5 y la vamos a doblar así en forma de acordeón, pegamos acá este esta parte y acá atrás vamos a pegar esta, esta sería la pasta. Voy a repasar la palabra año para que para que quede mejor y en esta parte voy a escribir los nombres de la pareja Lina y Juan voy a repasar acá que me faltó con un lapicero o marcador rojo pueden repasar o decorar esta parte eso es opcional vamos a abrir y vamos a Cortar otra tira en cartulina de 8 por 75.5, y en esta parte doblamos un centímetro y lo vamos a doblar. Vamos a aplicar silicona líquida y lo pegamos. Igual vamos a aplicar silicona líquida en esta parte y vamos a pegar acá, la parte inferior. Nos quedaría así ahora voy a copiar feliz aniversario este marcador es un, mascada, un marcador poster marker es un marcador témpera. si no lo tienen pueden hacerlo con el marcador que tengan a la mano con marcador negro voy a repasar cada letra así y terminan de hacerlo así como lo hice lo que hice fue hacer unos corazoncitos y unos punticos para decorar igual le hice un fondo de corazones y punticos lo hice con marcador permanente color naranja y con marcador resaltador igual color naranja acá corté unos corazones en cartulina fluorescente que me parece hermosa la compré en la tienda del dólar aquí utilicé un cuadro de 10 por 10 centímetros lo doblé y corté los corazones así este sería el molde y vamos a escribir en cada corazón o en cada corazón no porque en unos vamos a pegar fotos amor gracias por darme cada día cada mes y un año de verdadero amor acá ya tenía adelantada esta parte, pegué las fotos, las vamos a delinear y voy a decorar o a escribir lo que siempre seas tu motivo para ser feliz, te adoro mi vida en esta igual pegamos otra foto, voy a hacer una ahí y un corazón tú y yo juntos, de eso están hechos buenos momentos y esta última una imagen animada y vamos a escribir te amo porque no puede faltar esta, esta frase. Y repasamos para que se vea mejor. Vamos a colocar los corazones así. Intercalados. Mensaje, foto. Mensaje, foto. Mensaje, foto. Y vamos a escribir el mensaje de aniversario. Mi amor. Enseguida se las leo completas. estos mensajes recuerden que yo los saco de google o de canciones pero pueden colocar los mensajes de cada quien, o sea lo que necesiten decirle a su novio mi amor gracias por estos 12 meses de amor y felicidad, gracias por darme tanta alegría y estar conmigo tanto en los buenos momentos como en los malos momentos cada día me siento más feliz de poder estar a tu lado y de celebrar juntos esta fecha tan especial. ¡Feliz aniversario! Y doblamos de nuevo así. Acá en esta parte lo que hice fue decorar con rayitas punticos y estoy decorando ahora con corazoncitos y punticos. Y acá es un fondo de corazones, recuerden que eso es si lo desean hacer, pero a mí me gustó así. Nos quedaría así. Amigos, hemos terminado. Espero que el tutorial les haya gustado. Si es así, manito arriba y no olviden compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.